Like 20 Buenas, buenas, buenas, aquí estamos Bueno, grabando, grabando, venga, vamos a grabar un poco una subidita de las potentillas Debería hacerla andando, va a calentar, pero bueno, ya, como ya he calentado un poquito Grabando otro vídeo subiendo un poco Pues ya vamos directamente Venga, voy a hacer un día súper guapo porque Tramitos de sol que va bien para grabar pero a la vez arriba 24 grados. A lo mejor habrá 25 ahora. 26. Más de ahí no pasamos. Lo cual es fantástico. 26 grados, ya ve. Ah, en agosto. Esto es fantástico. Una pasada. Bueno. Pues ya está. Vamos a... A hacer el entreno que toca. No lo vamos a hacer demasiado grande. Porque no tenemos demasiado aguante todavía ya sabéis que hemos estado una temporada entrenando en el otro en el otro circuito queda menos de nivel que este entonces en este hay que ir con más tranquilidad porque es todo el rato para arriba todo el rato para arriba Bueno, bueno, creo que se ve bien. Vale, pues lo que voy a hacer ahora es que voy a poner un poquito de música, vamos a hacer algunas tomas. Me voy a complicar con tanto a charla siempre, ¿vale? Que sean los vídeos un poquito más a menos. Así que lo que vamos a hacer es simplemente eso. Eh, dejaros algunas tomas mías. Ya bajando, corriendo normal en la subida, en fin un poquito variadas con música y ya está. Para no enrollarnos más, así que vamos a. A ello, ¿vale? Venga, vamos a a ver el aviso para yo saber la sincronización con este. Vale. I'm sorry, I'm not feeling quite myself. You know where you are. I'm going to try. That's right. Bueno, vamos a acabar ya. Os he dejado algunas tomas. Espero que hayan quedado bien con un poquillo de música y, y ya está. Vamos a terminar el vídeo porque, además, ya ahora me ha dado un error de tarjeta. Me queda poca, poca batería. No vengo para mucho rato. Y ya digo, sacar dos vídeos entretiene las tomas. En fin, un poco jaleo, barridos. gastan mucha batería de todo. Bueno, aquí lo dejamos. Me quedo con mis series. Ahora ya tengo que darle, porque grabar entretiene mucho, se pierde mucho tiempo. Mira, la piedra. Lo he chutado. Bueno, lo dejamos aquí, ya los pondré en títulos, en subtítulos un poquito, los kilómetros que ha salido el de nivel y ya está. Vale, pues venga. Hostia, pensaba que llevaba algún bolsillo y se me había caído algo. Vale, vale, pues venga. Ahora no tengo las antenas arriba y a seguir subiendo y bajando hoy sale un treno medio decente y está respetando medio hace fresco medio medio venga ahí para arriba luego a la derecha vamos adelante. la antena. hasta luego queda muy bien debo a todos